Hola, buenos días, soy Manuel Curtón, Gracias. Este vídeo va a ser continuación del, del anterior, la expresión del perro de presa canario. Porque se me han quedado cositas en el tintero y una vez ya terminado me he ido dando cuenta, reflexionando, que hay detalles fundamentales que se me han pasado, con la preocupación de que el, el vídeo iba a ser muy largo, pero bueno, eh, esta es una continuación del, del anterior cuando me refiero a la cabeza eh, no he mencionado las orejas fundamental las orejas eh, las orejas deben ser de inserción alta y de tamaño medio no largas ni cortitas ¿eh? porque las y he visto alguna vez algunas orejas cortitas, pequeñas, eh, no, eso no es del presa Canario, eso no, no tiene nada que ver, tiene que ver con cruces raros que han hecho ahí, pues yo que sé que tiene el bullterrier muy cerca, o de todas maneras el Bull Terrier en el perro de Presa Canario moderno está prácticamente ausente, prácticamente ausente era común, o sea, era muy frecuente en los peros de las pechadas de los años 30, 40, 50 el bull terrier, el bulldog inglés de la época siempre, hablemos de la época porque hoy en día cuando hablamos de los bulldog ingleses eso sería una ruina, ¿no? pero en aquella época eran distintos y bueno, lo que se cruzaba antes lo para las pechadas eran básicamente lo que ya se ha comentado varias veces pues el bulldog inglés, bull terrier, doggo alemán majorero el perro de la tierra, por ejemplo, en Gran Canaria lo llamaban perro de la tierra, que desde mi punto de vista, el perro de la tierra, el llamado perro de la tierra, mmm, difiero, difiero de algunos aficionados y criadores de nuestros días que si era un perro que... No, el perro de la tierra era un perro de ganado, como el de Fuerteventura, y tenían mucho en común, y lo describió bien eh, Panchito Saavedra en una visita que le hice de la mano de Clemente Rey Santana allí en Galdar, Dice, era como, como el perro majorero, pero más grande. Bien. Pero es que, claro, cuando llegan los perros de Fuerteventura de la península ibérica, o sea, de España, eh, eran mastines, los mastines de la época, perros de ganado, era eso. En el Espasa, eh, como ya he comentado alguna vez, eh, se menciona perro de ganado, en España, ¿no? Parecido al mastín, perro que se utiliza para, para cuidar el ganado. Bueno, era más o menos. Porque... Hay que tener en cuenta que los perros que llevan a Fuerteventura, que es donde primero llegan, Fuerteventura, Lanzarote, y así después se van extendiendo, se van trayendo más perros a las Islas Canarias. Los perros de presa, probablemente ya desde el primer momento. Y esos perros no eran, un, no eran perros realmente estándar, como hoy concebimos eh, los perros. Las razas es muy, muy estándar, muy prototípicas, todas con las la misma altura más o menos, la misma longitud, los mismos rasgos. Los perros de ganado eran distintos. Eh, en la década de los 70, cuando se, se va a elaborar o se elabora el estándar del mastín español, pues se toman como ejemplares los más grandes, los que tienen unas características similares, pero que había eh, una diversidad de, de tamaños y de tipos enormes, desde, desde el norte, desde Vascongadas hasta abajo, a, por Navarra, pues bueno, esos perros estaban en todos lados, perros ganaderos, en León, para la defensa de los, de los ganados contra los lobos, fundamentalmente, y para guarda de las propiedades, y, pero sobre todo como perros loberos, porque el lobo era muy abundante en la península ibérica, y entonces, pues los, los mastines, lo mismo que en Asia Central y por ahí, los, los eh, llaman ya me vendrá eh, eran perros loberos, loberos, perros grandes fuertes eh, pues los caucasianos pero es que hay muchos perros de ese tipo por allá por Asia y esos son también los mastines españoles los mastines españoles se le llamaba mastines unos le llamaban mastín leonés otros mastines extremeño luego se acabó reconociendo como raza mastín español pero ya digo, y no es una cuestión de cosecha mía, sino que gente que estuvo implicada en, en el reconocimiento de la raza, en la, la, la creación del estándar de la época, pues yo que sé, Vadillo, también estuvo implicado Carlos Salas Melero, estuvieron antes que Carlos Salas Melero, Vadillo y otros, ¿no? Y también conocían muy bien el tema pues Manuel Timón Amadeo Alejandre, que eran los más jóvenes de la época... ¿Pero qué se seleccionó? Pues ellos lo comentan, se fueron a los más grandes, los más impactantes y los demás se dejaron de lado. Y claro, la mayor parte de esos perros que dejaron de lado pues eh, eran ni tan mastines como los anteriores, lo que eran más ligeros. Bueno, por los perros que se introducen en Canarias de, la, de, de España, eh, pues eran eso, los perros de Fuerteventura eran mastines y cuando Viera y Clavijo, el historiador del realejo de aquí del norte del siglo XVIII, siglo XIX, cuando habla de, de, la, de la pañada, de, le llamo, como le llaman en, en Fuerteventura, la pañada de las cabras, por allí la, la matanza de los asnos que se habían ido reproduciendo, el asno eh, africano del norte de África se había reproducido de una forma extraordinaria durante un par de siglos, entonces se hicieron una batida una batida donde parece ser que Abreu Galindo, el, el religioso que escribió un libro muy interesante que, sobre la conquista y colonia de Canarias y da igual, bueno pues dice Lebreles pero Viera y Clavijo que fue posterior y relata también esos hechos de las de la batidas de que mataron unos 1500 ejemplares, 1500 burros, bueno fue como una fiesta, una cacería a lo bestia, hablando en plata. ¿no? Y entonces, pues, mmm, dice mastines, Viera y clavijo dice mastines. Eh, a mi modo de entender, eh, Viera y clavijo da mejor en el clavo, o sea, lo define, lo describe mejor. Eran mastines, eran mastines. Y los estudios de campo que yo he hecho en Fuerteventura hace muchos años, cuando le preguntaba a los ancianos de la época, que esos ancianos pues habían nacido a principios del siglo, del siglo XX. Dice, refiriéndose a los perros de Fuerteventura, que eran más grandes que los de hace 40 años, eran más grandes, fuertes, eran mastines y tenían las capas de los mastines. Entonces esos perros eran los mismos que había en Gran Canaria y los que había en Tenerife. Lo que pasa es que eso se fue perdiendo en el tiempo y de esos perros se fueron llevando también a América en tiempo de conquista y colonización. Pues bien, los perros que se utilizaron para sacar al perro de presa para las pechadas eran de esos perros de tipo mastín, no tan, no tan pesado como el mastín que luego se ha criado en la península de hasta 80, 80 kilos, por ejemplo un perro que se inscribió allí, que lo presentó en las exposiciones de Carlos Salas Melero, era impresionante, llamado tigre, pues ese era un perro que pesaba 80 kilos. Pero ese no es el perro que se trajo a las Islas Canarias, eran más ligeros, muy bravos, bravísimos, Y ese perro de ganado se lo utilizaba mucho también para la caza del jabalí, para las batidas de jabalí. Eran perros bravos. Y de Fuerteventura se llevaron también a la península en el siglo XX, sobre los años 50, perros de Fuerteventura para la caza del jabalí y dice que parece un perro vulgar y corriente ganadero pero que entraba a los, a los cochinos, a los jabalís como no se atrevían otros perros, era perros bravos y esa es la fama que han tenido siempre los perros de Fuerte Aventura y de Gran Canaria eh, esos perros ganaderos, muy bravos para la guarda y para todo lo que hay hoy en día, aunque haya, haya sido reconocido haya un club sobre la raza pero yo lo vengo afirmando desde hace muchos años de que ya no es lo que era y Ramón Sosa Roger, guardián eh, de media isla, la media isla, la, media, la parte sur de Fuerteventura Me lo dijo ya la primera vez que yo lo visité en Fuerteventura Y me decía cuando íbamos en el automóvil por aquellos andurriales, por las casas de campo y todo aquello Me decía Don Manuel, esto se acabó, se acabó, ya no es lo que había, ni tiene nada que ver Lo que usted va a ver ahora no tiene nada que ver, y tenía razón bueno, quedó algún perrito, alguno, muy poco, suelto por allí, entre los ganaderos, y luego pues se intentó recuperar la raza, y siguen todavía hasta nuestros días, pero no, los, que, los recuperadores tampoco tienen conocimiento de cómo eran los perros de hace 60 o 70 años, porque es gente mucho más joven, y además no son precisamente gente de campo. Para nada. Y Antonio Cardona Sosa, que fue el que más trabajó por lo del club de Gran Canaria, sobre el perro Bardino Majarero, como lo llama él, y que no es así, Bardino es todo perro que sea de capa bardina. Perro de ganado o perro de Fuerteventura, se le llamó siempre en Fuerteventura, y yo pienso que el perro que llaman de la tierra en, en las palmas de Gran Canaria, pues era un perro de ganado, un perro lo mismo, y o perro de la tierra, lo llamaban. Bien, pues estos perros son los que se utilizaron para, la, para sacar perros de pelea. Entonces, ¿qué ocurre? Dogo Alemán, Bulldog Inglés de la época, Bull Terrier, Perro de garo majorero y algún que otro mastín de la época que traían a, a Canarias. Entonces, esos perros, claro, eh, las orejas de esos perros eran tirando a pequeñas, maseteros muy desarrollados, esos perros de presa, eh, no había stop, no había esa depresión asofrontal que se llama stop, ¿no? El canal frontal coincidía con lo que hoy en día decimos del perro de presa, de el ideal de cómo tiene que ser. El canal frontal abierto, sin stop, y el cráneo ancho y el morro ancho. El cuello, bueno, pues el cuello tiene que ser robusto. En realidad lo es, en la inmensa mayoría de los perros de presa. Mis perros de presa toros tienen un cuello ancho, en la parte alta, por ejemplo, yo siempre digo el cuello de toro, ¿no? del, cuello, del toro bravo. Eh, son unos cuellos cortos, fuertes, anchos, con la papada medio, no, no caída grande, sino mediana papada. Eh, no es prominente, o sea, no, es, no es abundante. Bien, Y partida en dos, de adelante a atrás, es como partida en dos, no formando bolsa, ya se ha dicho en el vídeo anterior. Entonces, las extremidades, aparte de las angulaciones, son huesos poderosos, anchos, nunca huesos finos. Y una buena separación de una extremidad a otra, visto de frente. Porque como el pecho es ancho, forzosamente las extremidades tienen que estar separadas una de la otra. Aploman bien. Los perros de presa, de estos cruces que se hacían para las pechadas, generalmente no tenían problema de aplomos, ni de angulaciones, ni de displasia de cadera. Es una cuestión moderna. De los perros eh, producto de una, de una mala selección, hay eh, perros de ciudad, hay perros de criaderos, que no han tenido en cuenta estas cualidades. Por eso hay tanto problema de displasia de cadera, pues no en el dogo alemán me parece que no tanto. Eh, aunque hace poco, hace unas tres semanas, me trajeron un dogo alemán que compraron en Fuerteventura, negro azabache, eh, pero totalmente desvencijado de atrás, con 11 meses. Y se lo dije, digo, llevan al veterinario que lo regrafíen, pero para mí, desde mi punto de vista, tiene una displasia galopante. Pero no es muy frecuente en el dogo alemán, y en aquella época muchísimo menos, y en los bulldogs tampoco, en los Bulteres tampoco, y en los perros de ganado de Fuerteventura tampoco, y ni los de Gran Canaria. Eh... Y yo recuerdo que aquí también se les llamaba eh, de gente del campo, del campo aquí en Tenerife y de, de Gran Canaria, en la primera época cuando yo vine a Canarias, eh, se le llamaba también el Mastín Canario, pero eso cayó en desuso, Mastín Canario, lo cual quiere decir que en la memoria popular se conservaba esa denominación mastín canario que no era el perro de presa canario entonces, bueno, pues la oreja, las orejas que en el vídeo anterior se me ha olvidado mencionarlas son fundamentales para la expresión del perro de presa canario fundamental eh, los perros que las llevan cortadas más bien un corte corto y recto, que ahora no se permite en Europa cortar los países que pertenecemos a la Comunidad Europea, lamentablemente para el perro, porque eso era, se cortaban a todos los perros desde hacía siglos, pues para, para por los problemas de moscas, de ácaros, de parásitos como las garrapatas y las pulgas, entonces, y luego para cuando se agarraban a pelear, tenían donde menos asid, eh, con a la hora de morder pues se les iba el perro más fácilmente y hoy en día no se les puede cortar, lamentablemente pues los animalistas se metieron por medio equivocados, no sabían por dónde iban y entonces todo lo confundieron y ahí está confundido y ya haremos un vídeo sobre ese particular entonces, eh, pero los perros que salen para el exterior, para Asia y algunos países de Europa, porque no, no pertenecen a la Comunidad Europea aunque algunos se la siguen cortando y en América pues no hay ningún problema pero los que le dejan las orejas enteras de aquí ya de nuestro criadero salen todos y curto que en el, todos los perros con orejas sin cortar incluso los que se venden en Canarias a mí me han pedido que se las corte yo digo que no, pues porque no me quiero arriesgar no por otro motivo, porque si no se las cortaría pero no me quiero arriesgar a multas ni que a mí me cierren las instalaciones pero sí que les recomiendo que cuando llegan a esos países que se las recorten, los que quieran recortárselas, pero los que quedan con orejas completas, íntegras, son de longitud media y de inserción alta. Unos las tienen en forma de rosa. Las pliegan en forma de rosa. No todos. Y otros, pegadas al cráneo, pero de inserción alta. Lo de plegarlas en forma de rosa tiene distinto origen por ejemplo el perro de ganado majorero el típico típico, todos tenían la oreja pegada, plegada en rosa como el bulldog inglés y eso podría ser debido al perro de presa español antiguo que se introdujo en las Islas Canarias y que se cruzaba, claro, como yo ya he planteado en alguna ocasión, pues de vez en cuando bueno pues la perra se ponía en cero y la cubría un perro de presa. O sea, tampoco se ponía mucho asunto, no se ponía mucha atención. no, A no ser que los perros de ganado traídos de la península ibérica de España... Cuando digo en Península Ibérica, después corrijo porque me he dado cuenta que he dicho que Península Ibérica incluye Portugal, pero no. Esos perros no estaban en Portugal, eran españoles. El único que tiene un origen común al español es el, el cao el de Castro laboreiro. que, como ya he dicho en el vídeo anterior, haremos un vídeo especial para él. Haremos, ¿no? lo está hecho entonces eh, para la expresión del perro de presa canario el corte de orejas cuando el perro las tiene cortadas pues bueno ya sabemos cuál es los maseteros son bien desarrollados cráneo ancho los ojos separados los orbitales separados depresión nasofrontal eh, no existe no hay stop y el canal frontal, ese sí, abierto. No hay. Y el caño nasal, que también se me pasó, que sí lo he mencionado en otros vídeos, jamás respingón. El caño nasal respingón no es típico en el perro de presa canario. Es el caño nasal recto. Podrá ser un poco más corto, un poco más largo. Depende de la genética que hay detrás. Pero siempre caño nasal recto. Del cráneo hasta la trufa, Plano, orejas, repito, tirando a cortas, medianas, cortas, pero no, grande, no largas. La oreja larga por qué aparece con alguna frecuencia y a veces con más frecuencia de la deseable. Por lo que se le metió atrás en el tiempo el mastín inglés y algunos que tienen de mastín, perdón, de mastín inglés. El mastín napolitano, perdón, y el mastín inglés. Entonces, esos han dado oreja grande y no plegada en rosa, precisamente. Pero claro, si nosotros eh, seleccionamos bien los reproductores, no tendremos ese problema. No lo no tendremos. Entonces serán los perros típicos desde el punto de vista del estándar. El prototipo real. Bien, aprovecho eh, este... Video pues para mencionar el tema de los espolones en el perro de presa canario que dije que haría un vídeo y ahora me meto en ello el espolón, el perro de presa canario, lo hereda del perro de ganado majorero aquí se cruzó, yo hice un cruce con Mastina Española hija de Teco, de Teco de un perro mastín que ganó el campeonato de España hermano de otro perro que llamado Kazán criados los dos por la señora Sayanes era criadora de mastines españoles, muy buenos, muy típicos eh, estoy hablando de hace más de 40 años y esos perros estaban muy cerca todavía de las ovejas, muy cerca del campo no eran perros de criaderos para exposiciones y vuelta con las exposiciones y venga el tamaño y venga la papada y venga... Eso ya ha degenerado el mastín español y muchos con, con displasia de cadera, muchísimos, aunque ahora le están desde hace un tiempo para acá, intentan remediarlo con las radiografías de cadera, pero no lo llevan mucho, eso, muy a rajatabla como debería ser. Bien, entonces de ese perro eh, teco, y yo compré a Antonio Cabeza Salvamonte una mastina española que ya lo he referido en algún vídeo y en algún artículo y esa perra le puse yo el tinguaro, tinguaro era un, el perro cruzado de bulldog inglés y de una perra de presa eh, llamada guama, entonces de ahí salió, venía el primer campeón de monográfica eh, era producto de esos cruces, de ese cruce con la mastina. Era nieto-biznieto de mastín español. Yo no sé si de esa línea, que yo perdí la línea, si se transmitió en los dedos flotantes o espolones en las patas traseras, porque ese perro era descendiente por línea materna de la mastina por la línea materna era nieta, entonces ese sería bisnieto. Pues bien, no sé si por ahí algunos ejemplares de esa perra, de la, de la madre del campeón, sería, saldría alguno con espolones, es probable. Eh, entonces en, en mis perros, por Rocky, un perro del puerto de la cruz, de, de un, este, ¿cómo se llama? Felipe Reyes, pues de ahí sí que en mi línea, a veces alguno sale con espolones, con algún espolón. Todavía hoy. Eh, Eso descalifica. No le veo la razón. Si en el estándar dice que el majorero ha formado parte de la base del perro de presa canario moderno. Por consiguiente,. Tendrá que haber espolones. Otra cosa es que cuando el cachorro tiene dos o tres o cuatro o cinco días, se amputen esos, polo, esos, esos espolones, porque dice que descalifica eh, las exposiciones. Las exposiciones, siempre las exposiciones. Bueno, pues esto se le quita el espolón. Hay una perra que tiene un amigo mío, que se la regalé yo, se la, se la regaló de, de capa arena muy bonita, impresionante. Y esta perra mmm, tenía espolones, yo se los respeté, no se los amputé cuando era cachorra y siempre los ha tenido. ¿no? Y hay una hija que también tiene espolones, y yo tengo una de otra, de otra rama color arena que tiene espolones, aquella era de color arena. Bien, pues los espolones eh, en algunas familias de perros en las que esté metido el perro de ganado mejorero en cuarta, quinta, sexta generación puede salir algún espolón si uno piensa en las exposiciones pues lo que puede hacer es quitárselo amputárselo cuando es pequeñito el perro y es un determinado y esa es toda la historia de los espolones en, o bien el mastín español no el mastín inglés no lo transmite el mastín napolitano tampoco que yo sepa pero sí el perro de ganado majoreno y el mastín español aquí en los, en los perros de presa actuales el, el perro que más se ha usado aunque la mayor parte de las familias no pero lo que se ha venido usando y yo particularmente es el perro de ganado majoreno entonces no es de extrañar que algún perro que yo venda o que haya ido a parar, yo que sé, a Europa o aquí mismo en Canarias o, o América pues que tenga que aparezca alguno con espolón la explicación está ahí bien entonces mmm, nada más la gran mmm, la, la gran aportación del perro de ganado majorero en el perro de presa, presa canario moderno cuando ha sido un buen perro de ganado majorero, yo sé dónde todavía hay algún ejemplar que si no es exactamente de la calidad de antaño, sí que son buenos todavía para cruzar con perros de presa. Y estos perros mmm, tienen el instinto de la guarda, la rusticidad, el pelo, la capa bardina, y eso es fundamental en el perro de presa canario porque si no nos alejamos de lo que dice el estándar nos vamos alejando cada vez más y al final será otra cosa y no el perro de presa canario cuya base es el perro de grano majorero. Entonces perdemos en pelo, en manto la, la textura del pelo entonces no se dará. En mis perros la textura suele ser en la inmensa mayoría una textura maravillosa. Eh, y otra cosa eh, un inconveniente del cruce de perro de ganado majorero para el estándar del perro de presa canario o patrón racial, como a mí me gusta, es que hay que tener mucho cuidado con el caño nasal, porque el cráneo suele ser, no tanto como el perro de presa, pero ancho, Cuadrado, no hay, no hay mayor problema, pero el hocico, el caño nasal, sí. La tendencia es a tener el, el caño nasal un poco más estrecho. Entonces, eh, bueno, el criador consciente que sepa eso, pues lo tendrá en cuenta a la hora de aparear hembras con machos. Y nada más. Pongan un perro de presa canario en sus vidas, no les pesará, son de un carácter maravilloso. Y nada más, si les ha parecido bien, este, les ha gustado este vídeo, pues denle like para poder ver, seguir viendo más. Muchas gracias, un abrazo.